Bueno, pues vamos a comenzar. Primero, darte las gracias a ti, Fátima, por invitarme y, y nada, por estar aquí con tu equipo, que faltan algunos que no han podido entrar. Y bueno, eres mmm, la mayor líder que hay en Colombia ahora mismo en mi red, lo cual para mí es maravilloso. Agradezco a Dios el día que te conocí porque eres una berraca, como dicen en Colombia <risa> y vamos a hablar, eh, como me has dicho, que sería conveniente hablar un poquito al principio de año voy a hablar básicamente de los productos que tienen ustedes en Colombia ahora hay muchas dudas, al principio, sobre todo cuando empieza uno empieza a preguntar oye, ¿y si una persona tiene este problema de salud, ¿qué le doy? y si este tiene un problema de salud, ¿qué le doy? y si está embarazada, ¿qué producto le tengo que dar? ¿qué cantidad le tengo que dar? Bueno, os lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Primero deciros que yo llevo 8 años en esta empresa, tengo una estructura de 13.000 personas en 80 países. Y he ayudado a muchas personas con mis vídeos. Tengo 700 vídeos en mi canal de YouTube, podéis suscribiros si no lo conocéis, Teo MLM. Entonces, tenemos que tener en cuenta básicamente que esto no es un medicamento. Los medicamentos se hacen un problema de salud, un síntoma, un medicamento. Esto no, esto no tiene nada que ver con los medicamentos. Esto es un superalimento que tiene propiedades analgésicas. Analgésicas quita el dolor, antiinflamatorio, baja el dolor, regulador, regula las funciones del organismo, desintoxicante, desintoxica el organismo y elimina tóxicos, alcalinizante, alcaliniza la sangre y los órganos. Tiene un montón de funciones, no es una cosa hecha por el hombre, es una cosa hecha por la naturaleza y por Dios. Entonces, todo el mundo que tenga un problema de salud, no importa el problema de salud que tenga, tiene que tomar ganoderma y espirulina, excepto alguna excepción que os voy a contar en, en breve. ¿no? Por ejemplo, siempre empezamos normalmente con todo el mundo, a no ser que a una persona le digan, no, es que le quedan tres meses de vida. En esos casos graves no podemos ir... ...haciendo una progresión de un poco a mucho... ...y luego os explicaré por qué... ...el tema es que siempre empezamos normalmente... y esto lo aprendí de varios líderes de México... ...que me ayudaron al principio... ...y siempre lo he usado de esta forma... ...es utilizar el café negro... ...que vosotros llamáis Black Coffee o dos en uno... ...el Black Coffee... ...es un café muy especial... ...que está justo aquí detrás... ...no, este... ...a ver, eh, aquí... ...es este sobrecito que tenéis vosotros... Bueno. Esto es café negro orgánico con ganoderma fermentado. ¿Esto qué hace? Hace que sea un café muy medicinal, muy poderoso, que se utiliza al principio para que el cuerpo se vaya acostumbrando a los efectos que tiene inicialmente. Porque hay que empezar muy despacito con el consumo para que una persona vaya viendo cuánto efecto le hace. Hay personas que con muy poca cantidad tienen muchos resultados y hay otras personas que necesitan más cantidad para tener más resultados. Entonces, para que no haya un efecto demasiado intenso, demasiado rápido y demasiado potente, empezamos la primera semana tomando un sobre de café negro. Recordemos que el sobre de café negro equivale a tres tintos de ustedes. No es, echas el sobre en un vaso de agua, caliente o frío, no importa. Lo mezclas, si le echas un poco de azúcar no pasa nada, si eres diabético no. Puedes hacer también, coger una botella grande de un litro y echar el sobre entero y te lo tomas como un refresco durante el día. Frío o caliente, regula la ansiedad, regula la tiroides, hace que el cuerpo empiece a desintoxicar... Puede notar una persona que cuando vaya a orinar huele muy feo, o cuando hace popó huele muy feo, o que su sudor huele muy feo, es porque el cuerpo utiliza esos canales para desintoxicar. Todos los problemas de salud conllevan una intoxicación por diferentes factores. Pueden ser ambientales, pueden ser por estrés psicológico, pues produces radicales libres y cortisol, o puede ser por una alimentación inadecuada para tu persona. Recordemos que hay alimentos buenos para algunos y esos mismos alimentos pueden ser malos para otros. Pero también hay alimentos que son malos para todo el mundo. Entonces la alimentación a veces, eh, veces no siempre influye ¿no? en casi todas las enfermedades. Ahora bien, hablando de un producto de los productos iniciales. El cocochi es un chocolate que no os podéis ni imaginar lo importante que es, sobre todo para niños... Mujeres embarazadas, deportistas, para todo el mundo es muy bueno si te gusta el chocolate, pero para los niños y adolescentes especialmente indicado. Y cualquier problema de salud también, excepto diabéticos, porque tiene un poco de azúcar de caña. Aunque sea integral, yo no lo recomiendo, por lo menos al inicio de un tratamiento a una persona que tenga diabetes. Bien, el cocochi, dentro del ganoderma, hay dos tipos de ganoderma que ustedes conocen, el RG y el GL bueno, para demostrarles la diferencia es este es un hongo de Ganoderma auténtico de verdad que lo compré cuando estaba en Malasia es como, parece plástico pero no es cartón o es como el cartón, porque es como si fuera la corteza de un árbol ahora bien, la parte de aquí es decir, la raíz es el micelio que es el GL y la parte del sombrerito es el RG o lo que se llama el fruto, ¿sí? Bien, tienen diferentes propiedades, por eso normalmente solemos usar el RG y el GL prácticamente todo el mundo. Pero el cocochi, el chocolate, que estamos hablando, solamente está hecho con el micelio, que tiene unas funciones muy específicas, sobre todo es oxigenante, ayuda a oxigenar la sangre, y eso es muy bueno para cualquier problema de salud pero sobre todo aumenta el coeficiente intelectual recordemos que el chocolate que es orgánico que tiene en nuestra empresa también tiene una cosa muy importante que es que tiene mucho magnesio tiene muchos minerales y aparte que al ser un chocolate natural y orgánico tiene más propiedades que un chocolate que no es, artific que es artificial o que no es tan orgánico entonces el cocochi ideal para niños Exquisito, riquísimo, no diabéticos. Solo hay esa excepción. Cualquier persona que tenga cualquier problema de estómago, cualquier problema de reflujo, cualquier problema de cualquier tipo, puede consumir el cocochi. Sin embargo, es más potente el café negro. pero a un niño es más conveniente darle el cocochi. Esa es la única diferencia. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta el café. Yo siempre intento que preguntéis, ¿por qué no te gusta el café? Hay que indagar. No, porque me dijo el médico que estaba pues, tenía prohibido. Entonces le explicas que nuestro café no tiene cafeína y que puede probarlo, que no le va a impedir dormir, que tiene ganoderma, que regula el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Hay muchas explicaciones que le puedes dar. Pero si insiste, puede tomar el cocochi sin ningún problema. Bien. Hablando después del cocochi, vamos a ver el cimocha. El cimocha es una mezcla de chocolate y café y ganoderma. Pero ya no es el micelio, sino que tiene ambas partes. Entonces tiene una función desintoxicante, hace que el cuerpo empiece a conocer el ganoderma y también se puede utilizar como inicio. Es mejor el café negro, por potencia, pero también podemos tomar el mocha o el fi mocha. Tiene las mismas funciones que el cocochi, pero un poquito menos intensas a nivel de oxigenación en la sangre, porque no solamente tiene gel, tiene RG y gel, porque el... Cocochi tiene más GL. Quizás os parezca mucha información al principio, pero poco a poco os iréis acostumbrando a estos términos. No os preocupéis. Y luego además, eh, si le pedís a Fátima en mi WhatsApp, me podéis preguntar, me decís que estáis en el equipo de Fátima y os atenderé con mucho cariño. Y si tenéis un cliente rebelde que no quiere creer nada y está dispuesto a hablar conmigo, con mucho gusto yo le explicaré lo que haga falta. Bien. Ahora vamos a hablar, hemos hablado del black coffee, el café negro, el cocoche y el morinchi. y ahora vamos a hablar del morintzine. ¿Qué es el morintzine? El morintzine es un superalimento extraído del noni. Creo que es centrifolia, tiene un nombre técnico. Es un potente desintoxicante regulador del sistema digestivo porque hace que el cuerpo, el colon, el intestino grueso, ...el intestino delgado y el estómago... ...generen más probióticos y prebióticos tiene un efecto muy potente a nivel de producción de melatonina y serotonina es muy bueno para las personas que tienen adicciones quieren dejar de fumar, quieren dejar de tomar o quieren dejar de consumir algún tipo de droga entonces sería conveniente tomar el Morinchi dos o tres veces al día primero empezando con una dosis, una a la mañana antes del desayuno junto con el café negro ambos productos ayudan mucho a lo que es la dependencia porque regulan el sistema hormonal hacen estar más contento y más feliz es muy bueno para la ansiedad entonces es un producto también específico eh, vamos a decirlo tener en cuenta que los productos generalistas o generales que siempre vas a utilizar siempre con todo el mundo es el Ganoderma en cápsulas RG y GL siempre, sabéis que tenéis en envase 30 y en envase de 90 y la forma de consumirlo ahora os voy a hablar un poquito de las cápsulas Fijaros, el RG, repito, es solamente el sombrerito. Es un producto antiinflamatorio, analgésico, desintoxicante, regenerador, antienvejecimiento. Tiene un montón de funciones. ¿eh? No tenéis más que poner en Google propiedades Ganoderma lucidum y os vais a quedar verdaderamente sorprendidos. Imposible enumerarlos en una conferencia. Sin embargo, sí si deciros que el hecho de que alcalinice, desintoxique, baje las inflamaciones obviamente hay personas que primero hay quien no cree que es un gran error, es fruto de la ignorancia y la falta de abrir la mente para investigar hay mucha investigación médica y científica y luego están los que creen y buscan un milagro ¿eh? ni es una cosa que es falsa ni es un milagro, ¿eh? no quiere decir que te tomes una cápsula y te cubre todas las enfermedades que has tenido en 20 años, no es un producto natural que requiere un tiempo para que vaya funcionando, hay quien le funciona muy rápido y hay quien tarda un poquito más. Pero paulatinamente se va tomando y vas viendo resultados. si sí es cierto deciros la manera de dosificación. Bueno, recordemos. Primero se empieza utilizando el café negro o el cocochi. Aunque yo recomiendo el café negro. Una semana y luego empiezas con una cápsula de RG. Cilito. Yo me traía eso en una bolsita, una, un botecito de RG y voy a enseñarles. que este es grande. Eh, un RG y un gel en la primera o la segunda semana. Y es bueno que a vuestros clientes se sientan seguros. Porque tú le vas a ayudar a solucionar un problema. Pero para ayudar a solucionar un problema, tienes que saber cómo le va yendo, cómo va sintiéndose, qué va notando. Realmente vais a ser su asesor personal. Y si tenéis alguna duda, me preguntéis a mí. Y le pregunto, oye, ¿qué tal te encuentras? Ah, pues, ¿has notado algo? Pues no. Pues sí, ah, pues me siento más cansado Dile, es normal, de hecho yo recomiendo Cuando empieces a tomar el RG y el GL A ver, ahí <ríe> Así, es el GL, este es el GL y el RG Le tienes que decir, puede ser que notes una crisis de desintoxicación Espera, que tenemos a Janet aquí que quiere entrar Admitir, va le explicas que ahí, cuando el cuerpo empieza a eliminar tóxicos de una forma que habitualmente no ha utilizado porque no toma ganoderma, puede notar cansancio, puede notar, no es habitual, diarrea, no es habitual. Por eso siempre empezamos solamente con el café negro y luego vamos tomando un RG y un GL, y luego dos, y luego tres, dependiendo de si nota o no nota nada. Os voy a poner ejemplos. Persona con dolor en todo el cuerpo, fibromialgia, es un dolor que no está causado ni por un traumatismo, ni por un golpe, ni por una inflamación de una articulación sino, o de una artrosis, sino que normalmente dicen que es un problema del sistema nervioso, muy generado por ansiedad o problemas emocionales. Hay personas que han tomado un RG y se les ha quitado el dolor para todo el día, eso no es habitual pasa, y hay otros que se tienen que tomar cuatro de estas y cuatro de estas para notar el mismo resultado todo depende de su alimentación, de su nivel de estrés, del tiempo que lleve tomando medicamentos hay muchos factores, cada persona es diferente pero, si tú sabes, no, es que siento dolor de cabeza, no subas, no subas la cantidad, mantén no es que estoy muy cansado, me duele la cabeza y tengo una diarrea, uh, esto me sienta mal, no que no deje de tomar, disminuye la cantidad necesitamos que la persona sienta primero que tú sabes y si no sabes me preguntas a mí o a, May, o a Fátima que se sienta segura porque tú le vas a asesorar y le vas a explicar si te sientes mal no dejes de tomar porque el cuerpo ya está funcionando si ya empezás con un RG 1 un GL, que tome solo el café una semana o 15 días que ha tomado cuatro, pues que va hacia 2 es ir buscando el punto, el punto de ese individuo y de esa manera esa persona empezará a ver resultados y eso es lo que va a hacer que esa persona obviamente al final siga consumiendo, lo recomienda a otras personas y vaya obviamente sacándole beneficios bien, dicho un poquito eh, la mayor diferencia entre el GL y el RG es que este al tener más germanio orgánico tiene más capacidad de oxigenación de hecho, tiene, creo que, 100 veces o mil veces, no me acuerdo exactamente, más que el aloe vera, que como le llamaban en Colombia, mi amor? Sábila. La sábila. ¿eh? Todos sabemos que la sábila tiene un compuesto que se llama germanio orgánico. Pues esto creo que tiene mil veces más que la sábila, incluso que el ajo. Por eso tienen esas propiedades. Bien. Entonces, todo el mundo tiene que consumir esto porque va a rejuvenecer, va a prevenir... Además, si es contagiado por este bicho que hoy en día anda detrás de todos nosotros, hoy todo el mundo está con riesgo de estar contagiado por el COVID. Bueno, pues hay estudios científicos, yo los tengo, ya le he mandado alguna vez a ella, hay una página web de la Organización Mundial de la Salud que explica que te protege del COVID, sin efectos secundarios, nadie se muere, ¿eh? como a algunos les está pasando con las vacunas. Ahora bien, si alguien... Tiene cualquier otro problema de salud, menos una cosa, que es si alguien tiene problemas de úlceras en el estómago o reflujo, más que reflujo, más que úlceras, reflujo o gastritis, no puede empezar a tomar la aspirina en comprimidos, porque es muy potente. Lo puedes diluir en agua, coges cuatro, por ejemplo, mirad aquí por pues ejemplo tengo, a ver si se ve en la cámara cuatro, ¿no? bueno, yo me las tomo o tres las metes en agua en una botella a la noche a la mañana siguiente ya se ha deshecho y ya está y se lo puede ir bebiendo después de las comidas, si es que tiene úlcera o reflujo si se lo toma antes le puede dar reflujo sin embargo, si no tiene reflujo y aparte que en el reflujo el ganoderma le va a venir muy bien porque le va a ayudar a curarse enseguida todas las personas, excepto en ese caso deben de tomar espirulina junto con ganoderma porque se complementan y tienen funciones totalmente diferentes de hecho, la espirulina está considerando el alimento más completo del mundo además está dicho por la ONU es decir, por la organización de las Naciones Unidas, que dice que no hay ningún otro alimento en el mundo tan completo. Muy bueno, sobre todo para las chicas, para las mujeres, muy bueno. Para el pelo, las uñas, la piel, hace que tu cabello, si empiezas a perderlo, lo vuelvas a recuperar rápidamente. Eh, y luego sirve bueno para la ansiedad, para el estrés para adelgazar, obviamente tienes que cuidarte la comida porque si no te cuidas la comida, obviamente te ayuda a mantener la ansiedad bien, muy bueno para problemas de tiroides y diabetes espectacular para los diabéticos, no os podéis ni imaginar una combinación de estos dos productos tomados dos o tres veces al día te va a ayudar a que puedas regular la diabetes y sobre todo si cambias la alimentación os voy a enseñar un testimonio, porque tengo aquí un testimonio yo creo que se verá bien en el teléfono de una persona diabética que me hizo caso muchas veces el problema es que las personas no hacen caso, toman los productos esperan milagros pero luego no hacen los cambios en la alimentación que deben de hacer si haces los cambios que necesitas hacer los productos van a hacer efecto más rápido mucho más antes y con mucha menos cantidad se va a gastar menos dinero en productos, pero vas a fidelizar al cliente porque va a seguir consumiendo. ¿Por qué? Porque ha visto muchos resultados. Queremos que las personas tengan resultados. No me gusta vender por vender, sino por hacer que los clientes tengan resultados y sigan consumiendo. bueno Esta es una chica que le voy a enseñar su foto. Es una chica muy bonita, muy linda. ¿Mm? Ella es de Ecuador. Os voy a enseñar el primer mensaje que me mandó, que es el día 30 de noviembre. A ver si lo veis ahí. No sé si se lee. 30 de noviembre, ¿no? Bueno, tengo la funda hecha en bueno. Ahora vais a ver. Insulina. A ver. Os voy a ver para que vea. Toma. Insulina insulina dos veces al día y me informina 5,5 dos veces al día y luego yo le expliqué, dime las medidas y aquí están, el 6 de diciembre me respondió, ya veis ¿eh? las fechas, es importante hola, buenas tardes la, la, la, la sin insulina 180 azúcar cuando estoy precipitada y 150 con insulina Puesta, hay veces que le baja a 120 y a 110 con insulina, depende si está ansiosa o no, bueno, un mes después, bueno, le hicieron una dieta que no le funcionó nada, yo le cambié la alimentación, exactamente un mes después, que esto es a fecha, 3 de enero, a ver si se ve, 3 de enero, estoy bien, 100 sin insulina y 95 con insulina, y algo bueno que me quitaron una dosis, me inyectaba dos veces por día en la mañana y la noche, y ahora solo me inyecto en la noche, en un mes, tomando nuestros productos, pero además haciendo cambios en la alimentación. Obviamente esta mujer está enloquecida, porque ningún otro tratamiento, porque esto no es un tratamiento, es una manera de alimentarte con unos superalimentos, porque no son medicinas, pero en ningún tratamiento médico le ha funcionado. Es decir, eso es una... Aquí tengo dos personas, a ver. Estos resultados, yo me emocioné. Porque presuntamente es incurable, es mentira. Obviamente si sigues alimentándote de la misma manera que te has alimentado, con la que te ha generado esa enfermedad, Obviamente eso es lo que te está generando el problema. Entonces, claro, no podemos permitir que las personas estén consumiendo el producto y no le saquen beneficio. Es muy importante y es muy fácil. Es imposible equivocarse. La única manera de que no funcione el producto es porque no toma la cantidad necesaria. O por ejemplo... Yo tengo dos casos extremos, una persona con un problema de hígado terminal, tres meses de vida, veredicto médico, tres meses de vida, te vas a morir. Esto fue hace cinco años en Ecuador, en ese momento solamente tenían cocochi, no tenían otra cosa, no había ganoderma, no había cirugina, no había café negro, solo tenía cocochi, desesperado, tres meses de vida. Y un distribuidor de minerales le dijo, oye, prueba el cocochi, que dicen que es bueno para el hígado y tal. Se tomaba dos cajas al día. Recordemos, eh, un envase de cocochi, precio distribuidor, vale 55 mil pesos en Colombia. Él se gastó 110 mil pesos diarios. En 30 días, 3 millones, ¿no? Serían 100 mil. En 10 días sería un millón. Se gastó 3 millones de pesos en un mes porque es que ya le quedaban tres, tres meses de vida en un mes el hígado sano hoy vive, todavía vive es decir, hemos salvado una vida, podemos salvar vidas el problema es que a veces las creencias de uno, ah, es que yo no me lo creo ¿qué importa? es tu problema y perdonar que sea tan drástico estoy tan acostumbrado a ver personas y no, es que yo no me lo creo, no quiero probarlo tú mismo, mi propia familia me está pasando están enfermos todos. Es su decisión. Pero tienes que encontrar personas que estén con mente abierta y que estén dispuestos a, a escuchar. Si solo por cambiar de marca de café y solo por cambiar de marca de chocolate puedes tener resultados. No, es que el tinto en el carrito con la moto ahí en la, en la esquina de la cuadra cuesta, pues no sé cuánto costará, pues, pues, pues mil pesos, no me acuerdo. Que yo he estado en Colombia muchas veces pero es que tú no puedes comprar un Mercedes con una moto esto es un Mercedes que te puede dar salud y además puedes ganar dinero porque hacer clientes es muy fácil bueno, preguntas a Fátima que es una experta en hablar con todo el mundo yo os explicaría esto a, a nivel sencillo y luego tenemos el champú que bueno, para las personas, vamos, cuidado, eh si estás calvo no te va a hacer que vuelva el cabello, pero si tienes cabello y empieza a caerse, va a impedir que se te caiga el cabello, lo cual también está muy bien. Luego tenemos también el gel de baño, para personas que tienen cualquier problema de piel viene muy bien. Tenemos la crema de dientes, que eso es una verdadera bendición. Crema de dientes con ganoderma, sin flúor, no es tóxico. Es decir, no vas a ver en nuestro envase de pasta de dientes no ingerir. ¿Por qué dicen no ingerir en todas las pastas de dientes que venden en el supermercado? Porque tienen flúor y te hacen más tonto. Mirarlo en internet, el flúor se hace que tu cerebro pierda neuronas. Si no quieres ser más tonto o perder capacidades mentales es mejor que te limpies la pasta de con la pasta de dientes del XN que tiene ganoderma y no tiene flúor, es orgánico y lo puedes ingerir lo puedes utilizar para picaduras de mosquitos, para quemaduras en la piel, mi esposa sabéis que es negra, es del chocó, se hizo una quemadura con aceite bastante importante, y las mujeres de color, cuando tienen una quemadura en la piel, se les queda una mancha, y ya no vuelven a coger el mismo pigmento, y a ellas no les gusta nada, a nadie le gusta tener manchas en la piel, obviamente, bueno, pues se dio, se dio, ay, perdonad un momento, perdonad un momento, discúlpame, estoy dando una conferencia, escúchame, mándame por favor el número de cuenta perdóname, eh. perdóname, sí, discúlpame. y entonces, la pasta de dientes, yo no sé, ¿conocéis a alguien que no use pasta de dientes? vamos, de manera más sencilla de encontrar clientes, os compréis una pasta de dientes y delante de un cliente, os compráis cualquier otra, el colgate, el cuelgate, el signal, yo que sé, el que queráis. Y le enseña, mira, aquí pone, que lo sepa, la gente no lo sabe, pues la gente no se preocupa. No ingerir, y le enseñas el tuyo, no pone no ingerir y te, lo, y te comes un poquito, y lo chupas y te lo tragas. Le estás demostrando que tú confías en tu producto, le estás demostrando que él se está envenenando. Y tú le das la opción de no envenenarse vamos, vamos, si sí, más fácil imposible siempre vas a encontrar ¿eh? el, el, el, el ignorante que pretende seguir siendo toda la vida ignorante hay gente que dice, no, yo quiero ser ignorante no problema, es tu problema es decir, la pasta de dientes, el aceite de masaje es muy bueno también eh, vosotros tenéis todavía un producto que nosotros ya nos lo quitaron que es la crema de té verde eso es una verdadera maravilla también y luego el jabón de la noche, yo me afeito siempre con ese jabón. Eh, yo tengo una piel blanca bastante fina, entonces con eso yo me doy eso y siempre me afeito, y es muy bueno para el cabello, para la piel, para personas que tienen algún problema en sus partes íntimas, por ejemplo, también, porque es un jabón absolutamente alcalino o neutro, y es muy bueno, porque al tener ganadorma mata bacterias y virus. Y bueno, yo creo que esto sería una explicación sencilla, general, de todo. Sí, si os parece eh, que me hagáis alguna pregunta concreta, voy a, ya podéis abrir los micros. Si queréis, levantáis la mano. Yo a veces no, yo no sé ni cómo se hace levantar la mano. A veces lo consigo, otras veces no. O si no, directamente abrís el micro y si me hacéis preguntas, os responderé. Y si Fátima tiene alguna pregunta, que sepa que alguna de ustedes quiere saber, que me lo pregunte y con mucho gusto. pues mucho quiero eh, un especie sobre, sobre eh, ya digo un, ya poco, un poco la reacción porque las personas siempre eh, todos los nuevos tienden a darse entonces quiero nos esa información vale vale, te respondo a ti y luego Joana que ha levantado la mano, que yo no sé ni cómo lo ha hecho bien, te cuento, mira <ríe> eh, mira, fíjate tú eh, una persona podéis averiguar a veces incluso si esa persona va a tener una crisis de desintoxicación primero le ponéis un ejemplo es decir, mira todo el mundo sabe que el ajo la cebolla, la sábila el limón son alimentos también con un efecto desintoxicante, diurético, laxante. Laxante es que te ayuda a ir al baño. Diurético es que te hace orinar si tienes recepción de líquidos. Ahora bien, eh, si tú tomas un día... Ah, no, es que yo voy a hacer la depuración del limón con la cebolla y te comes 20 limones en un día y cinco cebollas, porque tú quieres hacer una super desintoxicación express, rápido, en un día pues, pues igual te puedes quedar desmayado pero perfectamente, o te puede entrar una diarrea de tirarte tres días con una diarrea, ¿por qué? porque has hecho un proceso muy acelerado cualquier producto en exceso, por muy bueno que sea puede tener un efecto demasiado rápido y puede generar una cosa que se llama crisis de desintoxicación. Muy habitual en personas que estén desnutridas. Si una persona está desnutrida porque se alimenta incorrectamente, porque una persona desnutrida no es una persona que esté delgada. Puede ser una persona con mucho sobrepeso porque no se alimenta correctamente, desnutrido significa que no tiene nutrientes. No tiene las vitaminas, minerales, oligoelementos, proteínas, ácidos grasos, omega 3, omega 6, etcétera, Suficientes para tener salud. ¿Y eso qué le ha hecho? Le ha hecho que al empezar a consumir un alimento que desintoxica, empieza a sentirse muy mal, puede tener mareos, le puede bajar la presión arterial, puede asustarse. Es porque está haciendo las cosas de forma incorrecta. Esto es como, por ejemplo... Todo el mundo conoce el ibuprofeno, la aspirina, eh, el nolotil, diclofenaco. Tómate una caja entera. Te, te hace un agujero en el estómago y falleces. ¿Por qué? Porque no has hecho que tu cuerpo se acostumbre a ese producto. Es como el que bebe alcohol. Quiero intentar poner ejemplos. El que no bebe alcohol habitualmente... Se toma una botella de vino y va a caer borracho, perdido y puede entrar en coma etílico. Sin embargo, una persona que está acostumbrada a beber y lleva años, se bebe una botella y vamos, como si se hubiera bebido un vaso de agua. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya está acostumbrado. Entonces, tenemos que hacer que el cuerpo se vaya adaptando. Es muy importante preguntarle, ¿usted toma medicamentos? Sí, sí, yo tomo esto, esto, esto, esto. Cuanto más medicamentos tome, más lento tiene que ser el proceso del consumo del ganoderma. Porque su cuerpo va a empezar a eliminar tóxicos que tiene un montón acumulados y puede tener mucha crisis de desintoxicación. Poner en Google qué es crisis de desintoxicación. Y os lo va a explicar perfectamente. Eso no es un síntoma, no es un efecto secundario. Es parte de un proceso que el cuerpo tiene que pasar. Es como por ejemplo, imaginaros, tenemos una piscina que no hemos limpiado nunca que está llena de porquería. Y cogemos, y en vez de quitar toda la porquería que está encima del agua y recoger la que está debajo con, con una especie de cesto que tiene una red, nada, quitamos el tapón de la piscina, ¿qué va a pasar? Se va a atascar la tubería y el agua no se va a ir. ¿Por qué? Porque has, has eh, colapsado en los canales de eliminación. Los canales los canales de eliminación son los pulmones por pues el oxígeno pueden evitar eliminar tóxicos, pues tienen mal aliento. El sudor. La piel elimina tóxicos, puede oler muy feo tu sudor, al orinar y al hacer popó. Entonces es una cosa normal, pero hay que hacerla de una forma controlada. Esto creo que sería un poquito la explicación. Antes me ha hecho, me ha levantado la mano una persona y ahora no me acuerdo quién ha sido. Sí, Joana. Ah, Joana. A ver, Joana. A la orden. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento. Eh, mira, eh, la, mira. La, yo tengo, yo una tengo una persona, persona que ya Tiene cáncer. Pero, pero eh, eh, se llama Leucemia. Ok, vale. Ella, ella le, le hizo la, la operación en el cáncer, cáncer, cáncer, cáncer eh, yo eh, lo, que yo qu lo que quiero saber, eh, saber es que ella que puede, no puede eh, tomar los, toma productos. los productos. Vale, muy buena pregunta. Bueno. Bien. Te cuento, mira. Vamos a ver. Vas a encontrarte con dos perfiles de personas, a líneas generales. Primero, el escéptico, que no quiere saber nada, y el que es escéptico, pero quiere saber. Yo te recomiendo en esos casos, primero puede y debe segundo, si se lo cuenta al médico le puede decir que le va a venir muy bien o le puede decir que ni se le ocurra tomarlo depende si sabe o no sabe de esto ahora bien eh, te, hay una cosa en mi canal de Youtube que te puede ayudar mucho porque yo le hice una entrevista a un eh, hematólogo de cáncer un hematólogo que además del cáncer de la sangre que también es parecido a la leucemia bueno, vamos a ver, el ganoderma va a ayudar a que su cuerpo Primero, no rechace la médula que le han puesto. Segundo, que los tratamientos que le hayan dado no le hagan efectos secundarios o muchos menos. Su sangre empieza a coger vitalidad. Además, ahí es muy importante el córdice, uy, perdón, la espirulina y los dos ganoderma. ¿En cuánta cantidad es la, segunda, la pregunta que van a hacer? Pues la cantidad puede ser muy alta o mediana. Depende. Depende si le han dicho, no, ya te estás curando, cada vez estás mejor, pues yo iría tomando al mínimo 10 RGs y 10 GLs y 20 espirulinas al día. No empezando de golpe, obviamente, ¿eh? haciendo un sistema de escalada de menos a más, en un mes ir subiendo, no, por ejemplo, empiezas con 2, luego subes a 6, luego subes a 8 y luego subes a 10. Ahora bien, si tiene crisis de desintoxicación, le mantienes la dosis o se la bajas. La espirulina no hace crisis de desintoxicación, que yo sepa. Solo hace lo ganoderma, porque es el que te hace desintoxicar. Esto nutre. Si la sangre tiene el hierro que necesita, tiene el oxígeno que le provoca la absorción del GL y eso también hace que tenga hierro y tenga más oxígeno. Y al calinice, su, su cuerpo va a mejorar la salud muy rápidamente. Yo te recomiendo que... Eh, bueno, ya le mandaré a, a Fátima la entrevista que le hice yo al médico que él es de Cali, hematólogo-oncólogo, que es el de la sangre del cáncer, y yo le pregunté por qué el ganoderma funciona en cáncer. Y él me respondió de una manera espléndida. Eh, entonces, ahí tienes una arma y una herramienta que te va a ayudar, sobre todo, a, a dar credibilidad a lo que tú le vas a decir. Porque hay un médico de Colombia, además de Cali, ¿no? muy reconocido además que bueno participa en un montón de, de estudios científicos y demás entonces la respuesta es por supuestísimo y hay mucha información y si tú vas a PubMed y pones leucemia ganoderma vas a encontrar muchísima bibliografía y muchos estudios científicos y le puede ayudar muchísimo de hecho Maite conoce a una persona en Madrid que tenía varios cánceres no uno dos varios más de tres y ya le daban por muerte ya no hay nada que hacer, no, le quitaron la vesícula le quitaron no sé qué, le quitaron todo lo que podían quitarle para mantenerla viva y la mandaron a casa para morir, eh, hoy está viva cinco años después, gracias al ganoderma pero hay que ser muy prudente mira, a mí me vienen muchos casos y a veces me hacen caso y otras veces no y ha habido resultados en muchos de ellos pero no en todos cuidado esto no es algo que dice no garantizado no no existen las garantías ni los médicos te garantizan nosotros mucho menos vamos a garantizar aumentan tus probabilidades que no es poco entonces eso es hay que ser además muy prudente yo eh, siempre he dicho nunca me ha gustado no es que si no tomas esto es que eres tonto porque esto te va a salvar la vida porque esto no no no no, no vamos ni se te ocurra Dile, dile la verdad hay muchas posibilidades esto es natural, no te va a hacer daño te va a proteger, mira qué estudios hay mira qué médico habla que tome la decisión y bueno, tenemos, tenemos muchos casos de gente que se ha curado, muchos casos no todos, repito pero un 80% sí eso es muchísimo <risa> mucho gusto bien, alguna cosa más hoy no me ha afectado, perdonadme pero es que he estado haciendo mil cosas y nada no Bien, vamos a hacer una formación prácticamente semanal, ¿verdad, Fátima? Sí, Por favor de Dios. Vamos, de Dios los eso hombres, es. Eh, pues, intentaremos hacerla los lunes, ¿verdad, Fátima? Los martes. Ah, los martes. Los martes a las 10, esta Martima. misma hora de hoy. Y en el siguiente, pues hablaremos de estrategias, de cómo ganar dinero, eh, Fátima es la que os conoce a todos Fátima es la líder que hay en Bogotá en mi grupo eh, entonces ella me dirá oye, yo creo que sería conveniente hablar de esto ah, pues yo lo que ella me diga porque ella os conoce más que yo entonces, ella me va a dirigir, yo voy a hacer lo que ella me diga porque ella es la que me tiene que ayudar pues yo no conozco las necesidades de cada uno de vosotros, pero ella sí entonces estoy aquí a la orden y ya sabéis que cualquiera me puede escribir con mucho gusto, personalmente diciéndome que es del grupo de Fátima y le puedo atender, porque hay veces que igual tiene alguien una pregunta que no quiere hacer en público porque le da vergüenza, porque hay, hay, hay muchos tipos de enfermedades, algunos que son muy íntimos, entonces no tengo ningún problema. Yo como un cura, como un pastor, secreto confidencial.